Con nosotros Marcelo Rubio, senador, vamos a charlar con él sobre el agua, no, algo que nos preocupa tanto a todos. Marcelo, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, ha eh, presentado usted un proyecto este, que, que resulta, creo que para todos nosotros muy interesante, que tiene que ver con la, la buena utilización del agua, ¿eh? de lo que venimos hablando. El gobernador se ha sentado a charlar con los intendentes, tiene que ver con la utilización del agua potable, pero hay otra pata que faltaba, que era la de irrigación y a la que ustedes pretenden sumar claramente esta discusión. Sí, bueno, justamente hay que resaltar el compromiso y la preocupación, ¿no es cierto?, que ha demostrado no solamente el gobernador Rodolfo Suárez, sino también el Departamento General de Irrigación. Muchas veces, eh, y en estos últimos tiempos, hemos visto cómo el ingeniero Marinelli eh, se ha comprometido con, con este tema, ya ha dicho que eh, la escasez hídrica eh, viene para quedarse, en la cual se presenta un problema bastante importante y un desafío muy grande para Mendoza de acá a los años eh, venideros. En, en, sabemos el viaje... Eh, que hizo a, que hicieron a Israel en la cual Israel nos demuestra cómo con un clima parecido a nosotros como tecnificando el agua, el uso del agua podemos darle un resultado mucho más favorable, no es uh -huh. cierto Bueno, en base a todo esto, junto con técnicos de irrigación justamente como bien lo decía vos, trabajamos el tema de, de, la, de la actualización de las distintas leyes. Eh, es importante decir esto porque eh, en primer lugar el ingeniero Marinelli ha eh, planteado que quiere eh, hacer un nuevo eh, código, o sea, dentro del código de aguas que hay, incorporar toda la legislación eh, y eh, eh, modernizar el código de agua existente. Entonces, en este compromiso de trabajo que ha hecho nosotros con técnicos de la, del Departamento General de Irrigación, sí. actualizamos las distintas leyes en las cuales establecían sanciones por ese mal uso del uh -huh. agua, sí. eh, y justamente ¿Qué, qué lo que ¿Qué ese mal sería. uso del agua? A ver, a ver nosotros lo que para que hacemos, se entienda el... para que se entienda eh, claramente, lo que pasa es que también es un tema muy técnico, porque uh -huh. necesitaba irrigación como ente autárquico, autárquico, tener una unidad o un índice de actualización para esas sanciones. Sí. Hoy, el índice que había en las leyes, en las distintas, son ocho leyes las que modificamos uh -huh. y las que modernizamos, ...en las cuales se establecía una moneda que no era de curso legal. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo. Entonces para actualizar esa, sí. esas multas, esas sanciones... ...necesitábamos establecer este índice. Este índice se va a llamar unidad de agua. Así como existe la unidad fija, así como existe eh, el JUS para la justicia... Uh -huh. ...que está basado en la actualización por un sueldo eh, básico de un juez de primera instancia... Eh, nosotros establecimos esta unidad para que tenga el Departamento de Irrigación la forma de actualizar. Esas sanciones son distintas, son muchas las que hemos eh, modificado justamente con una escala 1 a 100, en las cuales tenemos, por ejemplo, los pozos clandestinos, sí, estamos apuntando al riego agrario, claro, bueno, al mal a, a, uso del ¿Qué, ¿Qué sería? De, a, pongamos algunos ejemplos. Un, un pozo que no está declarado, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Eso cómo se detecta? ¿A través de los drones? Eso, de, ¿De qué manera? ¿O, o, o un inspector de, eso, de irrigación pasa por un lugar y tiene la posibilidad de ingresar y, y verificar si hay un pozo o no? Claro, bueno, así se, se establece a través de esas inspecciones que vos acabas de mencionar, eh, el Departamento General de Irrigación puede detectar esos pozos que no han declarado y justamente son clandestinos. Sabemos que todo eso tiene una regulación, una ley especial justamente, y que dice, bueno, ante tal situación quedan dos situaciones, o lo declara voluntariamente en la cual la multa va a ser de determinado monto, por eso la escala que, que está establecido en la ley de 1 a 100, o... Eh, la sanción le llega plenamente a quien lo ha eh, utilizado o lo está utilizando y lo ha hecho clandestinamente sí. y no lo ha declarado. Esa Bien, es una de las por situaciones. Por ejemplo, ¿qué otro ejemplo podemos dar? Después la una, otro. Una otro ejemplo... mal, no, no, porque mal cuidado, acá estamos hablando de todo lo que es riego, eh, por, por lo menos eh, referenciado fundamentalmente al agro. Uh -huh. eh, por ejemplo, un riego. Eh, con derecho a riego un regante y que utiliza mal el derecho a riego o que extrae agua que no debe extraer. Entonces, perjudica, pasa mucho y perjudica a otros regantes. Uh -huh. Esos son los casos más... ¿Y han pensado eh... en modificar, Marcelo? Me estoy metiendo en otro tema que tendría que charlarlo con Marinelli, seguramente. En modificar esto de que eh, es muy difícil adquirir hoy, si alguien tiene una sana intención de tener un proyecto productivo, pequeño, lo que sea... Y por algún motivo, su finca, su lo que sea, no tiene ese derecho, es muy difícil adquirir unas horas de riego para darle forma. Me estoy metiendo quizá en un tema que sí, no tiene que ver con esto, pero no sé si en eh, esta charla surge también esto. Surge. Porque hay ver, otros que vos... lo tienen ocioso, que no lo utilizan y se pierde. Eh, bueno, en lo que pasa es que puede, en ese caso, con autorización, con autorización de ese vecino a lo mejor que está eh, pagando ese derecho de riego puede perfectamente eh, cederlo, uh -huh. cederlo o utilizarlo otro. Eh, el tema es que ese otro no lo utilice si no tiene derecho a riego, porque claro. ahí sí está la sanción. Uh -huh. Ahora, si lo utilizan los otros que justamente pagan ese derecho de riego, perfectamente puede ser utilizable. Bien. Agustina. Uh, perdón. Sí, sí, ah, no, sí no, no, Agustina, perdón. Agustina, adelante, el, adelante, adelante. Y el bueno, otro, no, sí. una cosita que me queda, también los desagües que deben hacer cada uno de los regantes... Para que ese riego sea recuperado claro. luego de pasar por esa por ese por esa zona donde ha sido regada, ¿no es cierto? Se riega, está el desagüe y ese desagüe la la, la, la intención justamente es que vuelva a recuperarse uh -huh. esa agua. Estamos hablando de riego que no es tecnificado, por supuesto, claro. que es ya otro mundo. Sí, sí, claro. Marcelo, ¿por qué no pensar también en estas multas para que rijan para los eh, residenciales? Para las personas que utilizan el agua potable, bueno, todos nosotros en sus casas, porque por lo que veo está apuntado específicamente, usted lo decía, al agro, al riego, ¿y el resto? Bueno, el resto ya entra a otra jurisdicción y otra competencia, como es el caso de Aizam, pues, donde ya juegan otras leyes, donde se sanciona de otra manera y donde están vigentes sanciones actualizadas. Claro. Ahí ya se actualizan en AISAM. Claro, cosa que acá nosotros lo que hacemos es darle una herramienta al, al Departamento General de Irrigación uh -huh. para que pueda actualizarlo de, manuera, de, manuera, de manera anual uh -huh. eh, con un monto mínimo. Entonces nosotros si ponemos una unidad de agua en la cual vamos a tener 500 pesos como multa mínima, de ahí en más se hace uh -huh. la escala para, para aplicarse lo otro. Claro. no Quería saber cómo si sigue existiendo la figura del tomero. Eh, sí, ex, sigue existiendo el tomero, sigue existiendo el tomero. Porque el tomero es el nexo es, entre irrigación y el claro, regante. Está el inspector. Entonces si usted me dice, hay un pozo clandestino, no puede ser que el tomero no lo sepa y el tomero es el nexo con bueno puede no claro, sepa porque no, porque claro, no ingresaste claro. al, son, hay son grandes que no tienen derecho de riego y tienen pozo por ejemplo y no como entras eh, ahí? exactamente ¿Pero cómo te entra? ¿Está el tomero ahí no de pero medio? el tomero que no lo que hace a veces es eh, inspeccionar pero no hay, no tiene la función de inspeccionar es lo que sí eh, audita el sí. tema de todo lo que es el riego el derecho de riego con el tema de la del del uso cuando se baja la, la, la compuerta, la compuerta eh, esa administración sí la puede ver, cómo está hecha, cómo se riega, si está bien hecho el, el tema del comparto, pues Muchos hablan etcétera. de esa, Pero... esa, esa administración, muchas veces termina siendo de manera muy arbitraria, con favoritismo para ciertos sectores y no para otros. Digo, la figura del tomero... Dentro de los finqueros es muy cuestionada a veces. El, el inspector de cauce sería, que uh -huh. es el que va en cada una, pero la irrigación tiene aceitado todos esos sistemas. Y es cierto lo que vos decís, a veces se hace arbitrariamente, no es porque se le da a uno o se le quita a otro, lo quitan por voluntad propia, dicen, bueno, acá, a ver, bajo la, la, la compuerta y trato de regar un poquito más, o bajo la compuerta y, y me olvido de los que sí. están más abajo que necesitan regar. Entonces. A eso está orientado uh -huh. justamente las sanciones. Uh -huh. Está bien, está bien. Hay que, hay que darle un marco, obviamente, regulatorio, para que podamos mejorar. Más allá de, que de, de la tecnificación, estamos lejos todavía, pero también será un proceso, Marcelo, que, que seguramente van a ir charlando, me imagino. Nos estamos yendo un poco del proyecto presentado, pero, pero no, es un tema sí, que es sumamente sí, pero, interesante y mira, que nos tiene que involucrar mira, a todos. Lo importante acá, y yo veo que eh, lo que hablaba recién del compromiso del ingeniero Marinelli del tema de tomar conciencia de lo que significa todo esto claro. para nosotros. Eh, y esto que ustedes eh, me invitan y que todos los que podemos hablar en cierta forma aportando un poquito para cada cosa, para cuidar el uso del agua, claro. es muy importante eh, para la provincia de Mendoza. Porque le voy a decir otra cosa, lo aprovecho que está usted acá. Este, obviamente, seguramente los mensajes nos van a llegar si abrimos el 2613-444444, Apunta a las piletas de los barrios privados o a las piscinas, ¿no? Casi todo. Cada vez que hablamos de esto, nos llegan mensajes sí. y dicen: ¿y quién controla esto? ¿Y quién controla esto? Yo tengo entendido que se controla. No no sé si efectivamente es así desde AISAM en este caso, porque todo eso es agua en general. De... Sí, que, es que depende el, cómo se dé el, la, la, el suministro del agua, ¿no es cierto? ¿Y quién lo suministra? Puede ser, por ejemplo, en un loteo donde hay suministro del agua por medio de irrigación, por el riego, derecho a riego que tenía uh -huh. esa finca, por ejemplo, loteada, Claro. entonces ese derecho a riego claro, tiene una administración. Claro, claro. Y si es por agua corriente o uso corriente, ya es otra. Pero eh, hay situación. controles, dice usted. Hay control, sí. Por supuesto no el control que necesitamos. Uh -huh. eh, ahí eh, estábamos escuchando justamente a, al, al, al licenciado gallego cuando hablaba que iban a implementar el sistema de los medidores de agua, claro. en la cual creo que hablaba de cerca de 22.000 y que lo iban a ir ampliando y en distintas zonas, y creo que ese es el paso más importante sí. que puede dar la provincia de Mendoza con respecto al, al, a la racionalización del agua y al control porque, del digo, agua. Claro, todos sabemos la urgencia, la necesidad, todo, pero hasta y, que no te toquen el bolsillo... Este... Este, claro, pero la, lamentablemente es así, porque sí, sí. en otros países, si uno... Ve países europeos donde la conciencia del agua es absolutamente contraria y se cuida porque se tiene que cuidar. Cuando se abre el agua de una ducha. Parecieron cuando... que las generaciones Pero, nuevas nuestras vienen un poco, ¿no? Más, eh, vienen, quizás también hay que apuntar ahí a, a reforzar sí, vienen, esa educación. Sí, quizás en la, en, la, en, la, en la escuela. Eh, hay manera. Y es verdad, verdad lo, lo, lo que decís. Vienen con otra conciencia. Cuando uno a lo mejor por ahí se olvida una canilla abierta, te o no retan. sé qué, te retan o te llaman la sí. atención. Y y eso, eso es muy bueno. Totalmente. Y lo que iba a decir de los medidores, que me llamó la atención también la tecnología sobre la cual se iba a implementar, porque creo que eh, se iban a auditar o se podían llegar a auditar desde una central o a través de una aplicación, no me acuerdo cómo era el sistema, pero me pareció muy, eh, muy, muy moderno, sobre todo eh, tecnológicamente hablando, para poder controlar. Pero todos estos controles creo que lo que tenemos... Eh, que tratar de, de ir y creo que ya eh, el compromiso está desde el gobierno, el compromiso de irrigación, el compromiso de Aysan y bueno, todos los actores más importantes. Claro. Ahora, como bien lo decías vos, no es solamente el Estado que tiene que estar mirándote con una lupa a ver si... No, es la, desde una manguera de la mujer sí. que está regando o baldeando la vereda hasta cuando vos podés llenar un balde y a lo mejor hacerlo con un balde, si es que se puede, claro. eh, pero ver cómo racionalizar sí, de sí. alguna manera. Totalmente. Bueno, lo bueno, Marcelo, es que ustedes ya tienen charlas permanentes, me imagino usted con Marinelli, este para, para poder este, sentar las bases de este proyecto. Sí, sobre todo a él le interesó que, que avanzáramos en esto. Ya te digo que él está ordenando legislativamente casi todo lo que hace al Departamento General de Irrigación y creo que es un compromiso que tiene y creo que va a ser una transformación muy grande dentro del departamento. Marcelo, gracias por su tiempo y por estar no. aquí con nosotros.